Gente del pescador, venimos con algo nuevo, increíble, únicamente para ustedes, para los que vayan a pescar nocturno, o inclusive para no, los no pescadores, para andar en bicicleta. Mirá. Increíble, ¿ves? lo pones acá, salís en bicicleta, te ven. Te digo el precio, Gabriel, sin pilas, ¿eh? sin pilas. Únicamente por el programa. 590 pesos. ¿Qué opinas Gabriel? Un regalo. No existe, ¿ven? <risa> Miren esto tan chiquitito y tan poderoso. Lo vuelvo Uy. loco. <risa> no se lo pierdan. Brazalete. Ahí está. El hombre luz. Linterna. El hombre luz, sí. Vamos todavía. <risa> Tres posiciones, destellador y listo. Buenísimo. ¿En dónde? En Mariano Pesca. Los esperamos.